Siempre empiezo el programa riéndome. No está lloviendo ni está temblando, es Valeria que va llegando, es mi compañera Valeria aquí, aquí a mi lado. Saluda a Valeria a toda la banda. Hola, banda, ¿cómo está? Eh, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. y Bienvenidos a su programa, Radiando en Cana. El Oye, día de hoy, soy... como vamos empezando el año, eh, pues eh, inventándonos, eh, buscando formas. ¿Qué fue lo que hicimos acá en el 77, Valeria? Pues... No lo incendiamos afortunadamente no, porque... Todavía no, todavía no lo incendiamos ¿eh? Estaba... No, no lo vamos a incendiar Los espacios culturales tienen que continuar A tope Y buscando reinventarnos Pues la verdad dijimos, ok, estamos aquí Y no por mera casualidad estamos En el taller de serigrafía Exacto sino que dijimos, ok, tenemos todo este equipo, tenemos toda esta creatividad. Y aquí Javier está haciendo el spoiler, porque justamente <risa> nos metimos a la movida de estar promocionando todas las creaciones que hemos hecho en el taller, junto con la compañía de teatro penitenciario, con todo el aprendizaje que nos dieron nuestros maestros de ser, y dijimos, bueno, ya... Un saludo a toda la banda. Saludos a todos <risa> nuestros maestros, desde Jair hasta el Pirata, porque fue de, ok este es el momento en el que podemos activar nuestra tienda online. Estamos en un momento en el que la gente no puede venir al teatro como tanto nos ha gustado. Cuánto extrañamos estar parados en el sí, escenario, Sí, ya no sé. De verdad, de verdad, nos está cargando aquella, pero este, pues aquí estamos resistiendo todavía. Pero no dejamos que nos cargue tanto, básicamente, no. porque si sí empezamos <risa> algo. Y entonces dijimos, ok, en el momento en el que nos podamos encontrar será adecuado, pero por ahora tenemos esta parte que nos permite expresarnos y que nos va generando un camino de pues de sustento de economía y pues nos armamos la tienda en, en línea, Facebook y en ahí, face, exactamente que es ¿Qué pueden, ¿Qué pueden encontrar nuestra... La gente, el público que nos está viendo, ¿Qué pueden encontrar en esa tienda? Pues pues la gente puede encontrar en la tienda desde playeras, libros, plantitas, prints. Prints, playera, nuestras si playeras. A dije, ah. de, de plantas, tenemos cactus, tenemos Hay una que huele a vaporro, no sé cómo se llama. Creo que es Pues México, se llama vaporru. ¿Vaporru? Este, tenemos ávila, tenemos unas ávilas y unas que son estas, buena onda, ¿cómo se llama? Las la banda onda. lo que es lavanda. <risa> <risa> la banda Lo que es la banda no, la neta, este... Pues vamos a estar subiendo, bueno, usted se puede meter a la, a la, a la tienda y ver imágenes de, de nuestros productos. Le voy a explicar, o sea, usted va a buscar ahí en el Facebook el 77 Centro Cultural Autogestivo, que ve por acá, eh, cole, eh, cole, ahí está, y entonces si le va dando hacia abajo, que es justo lo que voy a hacer en este instante... Va a encontrar la tienda aquí. y ve los artículos. Eh, Estos eso, son ¿no? los cactus, no están, me, me, perdón por la palabra, están poca madre, de verdad, de verdad, muy bien cuidados, ¿verdad? ¿Qué? ¿No vamos a monetizar con mi compañero con este video? Ah, no se <risa> <risa> Y mire, mire, entrándole más a ver tienda, que, que hay por aquí una playerita que está modelada por su servilleta, otra playerita de la compañía que está modelada por el Arielcito, saludos al Ariel. ¡Mua! Tenemos un cráneo, cráneo, es un cráneo, por si no se distinguen muy bien Mira Pero no es un cráneo más. Y acá el Ismael Corona, ahí, ahí Como que se deja ver, y aquí sale Y le va acá, ¿qué tal? De esta de, de esa azul, podemos hacer Cualquier, cualquier tono, playera quiere Cualquier chica mediana, grande la que quiera se la podemos hacer. Mira los cactus. Yo estoy enamorado de los cactus. Son no dos sea, pasos ¿verdad? muy sencillos. Entra a nuestro Facebook, le da a ver tienda y entonces ahí va a encontrar toda, toda, toda la puritita variedad, de la puritita calidad. Y la verdad es que es un estampado que se siente súper genial. Yo les quiero mostrar un diseño que traigo justamente. Yo este no traigo porque es sábado y tal como Yo no de, trae, pero yo sí traigo. <risa> <risa> y hacemos diseños súper personalizados. La verdad es que nosotros directamente somos los que estamos haciendo los padidos, ¿sí o no? Miren, sí no o lo no. choreamos, miren dónde estamos. Miren, aquí. Aquí, está, aquí está Ricardo III. Ese es el, el, el fondo. El, el, el fondo de Ricardo III. El de la compañía que no se alcanza a distinguir Tenemos la muchacha que va este, La muchacha que la muchacha que va en que las posa. bolsas, tenemos bolsas también como para el mandado O sea, si usted sí. sale un sábado Y nada más quiere llevar su cartera, los cigarritos O sus lentes, pues ahí le caben muy bien a toda madre Y una cosa súper importante es que Todo el proceso, todo Lo estamos haciendo aquí en el taller del Centro Cultural Y está hecho por nuestras Manitas, así Javiercito está a tope el este con, con la... Con, ¿Cómo se llama esta cosa? Con la secadora. Con la secadora y planchando. Planchando. Ismael está imprimiendo. Yo ahí ando contestándole los mensajes. Vamos, Vamos a... a tu casa. Sí, sí. Si usted no, no puede venir, si se le complica o está muy lejos, pues bueno, por un, una cantidad más a lo que el, el cosa del valor de lo que usted compre, pues se le lleva hasta su domicilio. Sí, y les podemos hacer de todo, de todas sus tallas, de todos los colores, de todas sus invenciones, Oigan, y solo playeras, no, también hacemos sudaderas, miren, casualmente mí, <risa> Venía preparada para la, para la, la demostración Es que hace frío <risa> Y entonces hacemos de todo, si usted tiene por ahí un diseñito que quiere que le hagamos No se preocupe, con toda la confianza del mundo la podemos hacer Y si quiere estar cerca de nuestros textos, de nuestros pensamientos Si no quiere que el drama se le, se le vaya de la vida, pues miren, de este lado tenemos nuestro bonito pinche perro, y esas mentes en fuga, tiene textos de poesía, de como ensayos, de reflexiones de mis compañeros que estuvieron, y que, bueno, no, todos siguen allá, verdad, <risa> ninguno se ha grabado, <risa> de los que siguen en Santa Marta, verdad, mire, entonces, miren nada más, nada más, por si no la conoce, o nunca la quiere conocer, miren, es la cárcel, Aquí, luego va a estar aquí gritando ¡Aviéntame un peso, barrio! ¡Aviéntame un peso! Un pesito, bandita, ¿no? Pero estamos buscando otras lógicas de sostener el proyecto En lo que el teatro nos permite Alcanzar los escenarios este nuevamente Este, es, este, es, valer, este ¿eh? es el de Mentes en Fuga Este es otra de nuestras primeras colaboraciones Ah, de hecho este, este lo tenemos en, en Playeras de serigrafía, ¿eh? Sí, este, este Zapata Que originalmente era... Eh, lo, lo rediseñamos porque no traía zapata, traía Chaplin. Originalmente ah, tenemos sí. un póster aquí lo tengo enfrente. Este y pues. Este lo hice yo. A mí. <risa> o sea, este trae trae este textos, pensamientos, frases. No para que usted sea una buena persona, sino para que vea que cuando uno del LinkedIn pues, tiene mucho tiempo, en que pensar. Y ahora sí que la creatividad no nos va a detener. Eso es un mensaje súper bonito de, de esta edición de Radiando en Cana. Y es decirles que la compañía sigue, seguimos reinventándonos. El 77 sigue. El 77 El Foro Shakespeare sigue, sigue aunque ahorita no, no, este, no tenemos actividades presenciales. Uh -huh. Pero pues está este. La cafetería, ahorita tenemos mesas al aire libre Sí, sí, sí, sí, sí Estamos buscando muchas cosas Y seguramente encontraremos la manera de seguir coincidiendo Porque ya nos andamos preparando por ahí Con una sorpresa para, para la virtualidad Si usted ya escuchó por ahí de ese teatro Teatrix. Que no es el Netflix, pero que es el Teatrix Que es así como el Tetrix, pero sin el jueguito <risa> es, es real, ya está o sea, en algún punto, si usted ya extraña demasiado el teatro, le invito a acercarse a esa aplicación y sobre todo también contarle que nosotros nos estamos acercando al teatro. Ya mero, ya mero, ¿eh? ya mero. tenemos por ahí una sorpresa sorpresiva este, y si no sorpresiva, por lo menos que nos tengan nosotros contentos, sí. pero este, ya como compañía vamos a... Tener algo escénico que contar y mientras llegamos a ese camino, mientras llegamos a ese puente, pues les invitamos a acercarse a nuestros proyectos de serigrafía, de playeras, de chamarritas, porque vamos para nuestros 12 años. Exactamente, de... imagínense, estamos a punto de cumplir 12 años, vamos a estrenar en Tetrix. Eh, igual no. tenemos mucho trabajo que en el 77, pues ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Que, que nos acompañe en nuestras que, funciones virtuales por el momento. Que esté con <risa> nosotros justamente. Que nos compre una playera, una sudadera, un libro. De verdad, de verdad, de verdad. No lo hacemos para irnos a Cancún, menos en tiempo de pandemia, pero sí, para sostener este espacio. Sí. La neta todo va para aquí porque pues... La luz se sigue consumiendo, el agua se sigue consumiendo y pues tenemos que pagar. Este Y tantas muchas otras cosas, ¿no? Pero este, los invitamos a que apoye el proyecto de la compañía de teatro penitenciario. Eh, ¿Algo más valecita que quieras agregar? Échanos un mensaje de qué experiencias tiene con la compañía, de qué se acuerda con nosotros. Ahora sí que revivamos los viejos tiempos y nos vemos. Mi compañera Valeria, sí. mi compañero Esmael que está aquí con la cámara. Sí. Y pues esto fue su programa, Radiando en Cana. Y lo que le digo, nada no, no más lo voy a dejar como, mire... Mire, No le voy a enseñar el diseño pero mire ah, Venga un poquito sí, sí, sí. ¿No? Venga, ánimo delincuencia Vámonos que ya nos vieron